Hey, baby, hey. Hay otra canción que dice así también que yo sé que ustedes se la saben y eso está rompiendo por ahí Te bloqueé de Insta Pero por otra cuenta veo tus historias tu número lo bloqueé. No sé para qué, si me lo sé de memoria. Y si se la sabe la cantas, amigo. ¿Cómo dice? Y si te extraño súper la Eso dice así. ¡Vamos, vamos! Vamos a la Arpacha, te tira con la pareja ahí. ¿Qué dice? Ojo porque tenemos premios para esta noche. ¡Sumba! <risa> la vez, la vez, la vez. y la sierra. Eso. Es? que eh, a... no. Ey, no, la, porque si la de todos ustedes. Lo con no a. A ver, a verla. Yo la veo. En la acción, en acción. Ey, Thank oh.